Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de las asignaturas de matemáticas A ver cómo las puntuamos con este, ¿cómo se llama esto? Tier Maker Vamos a mm, ordenarlas según nivel Dios, que es uf, high level A, B, C, D, según mi gusto ya digo, Todo va a ser muy personal, que no se ofenda a nadie Las odio, a lo mejor que haya alguna ahí Me gustaría aprenderlas y no sé qué son A ver, tengo que deciros Aquí estoy en, en Twitch en directo, como veis aquí, aquí el chat, lo podéis ver. Pero vamos a nivel Gauss, yo pondré nivel Gauss, correcto, correcto. Y vamos a ir ordenando según gustos personales. Espero que se vea bien, ya digo, aquí se van ordenando y vamos a ver cómo, cómo queda el cuadro final, ¿vale? Venga, empezamos por, ya digo, yo estudié la carrera en la Universidad de Murcia y hice la licenciatura, yo tengo ya una edad, soy un, un boomer, Así que hice la, la licitatura y hay cosas que conoceré y otras cosas que no conoceré O a lo mejor las recuerdo de forma muy lejana Que por algo será, ahí, ahí lo dejo ¿Vale? Venga, vamos a ir, aquí os, os está saludando, ¿eh? gente de YouTube Teoría analítica de números, siempre me ha gustado mucho Yo le pondría de lo más alto porque me gusta mucho la teoría de números Que es lo que hacía Fermat y me gusta muchísimo la teoría de números Venga, eso ya está ahí Series matemáticas. Me gusta la serie matemáticas, pero, pero sin pasarse. Las series matemáticas, sobre todo las infinitas. No sé si una C... Es que la C estaba cerca de, de, de... Voy a ponerla aquí. ¿Vale? Ya verá la Como veis aquí, cosas de numéricos a mí siempre me han gustado mucho. Siguiente. Teoría de la medida. Es de la más abstracta, pero no me gusta nada. A mí nunca me ha gustado. No sé si le, le tengo que dar una, una vuelta más. Pero lo siento. Teoría de la medida. Hay muy, muy, cosas muy locas. Que dices... La distancia habitual, la que medimos nosotros, una distancia euclidia, no cuenta aquí. Se mide de forma diferente. Hay una distancia que se llama la distancia del taxi, que es la distancia más larga entre dos puntos. En vez de ir en línea recta, haces la, el, las calles ¿no? Para, para cobrar más. Así que vamos a seguir. Venga. Geometría analítica. Uf, análisis de la geometría, geometría analítica. Nunca he sido muy fan de la geometría, lo voy a dejar aquí de momento. No me ha gustado mucho, así que eh, no lo tengo muy claro, pero lo voy a dejar ahí. Teoría del orden. Yo ahí te voy a decir que no sé lo que es. Porque teoría del orden, ¿qué es? Teoría del orden. Si es teoría del caos, pero el orden tiene caos. Si es, el, si es caos, te la pongo aquí arriba, ¿eh? Pero si no es caos, bueno, la voy a dejar ahí. Caos absoluto, ¿no? Me dicen aquí, pues. Si es caos, es de las cosas que más me gusta, la voy a dejar en la A. No nivel Dios, pero casi, ¿eh? Porque el caos es maravilloso. Es que maravilloso. Topología. ¡buah! Topología siempre me ha gustado mucho, pero tampoco sin pasarse, ¿eh? Topología no es la ciencia de los topos, la topología es muy loca, te dice que dos figuras son iguales, si las puedes deformar como si fuese plastilina, sin recortar y sin hacer agujeros, la deformas y te llevas una cosa a la otra. Por ejemplo, la cara de Belén Esteban, eso es topología. Y mucha gente más. Análisis armónico, no siento, no me gustaba nada. No la odiaba, pero la voy a dejar aquí con, la, con el paquete. Jo, geometría analítica, me duele, Venga, la voy a dejar ahí en la C, geometría analítica. Porque es que... Ni Funifa, ni, ni Funifa. Análisis complejo me, me llegó a gustar un poquito, pero sin pasarse. No lo echo de menos, no lo echo de menos. Ahí, ahí lo dejo. Análisis complejo. Análisis funcional. Uff. Yo tuve un profesor que, me, que que después fue el rector, José Orihuela, Pepe Orihuela. Que La verdad que es un tío, el tío con un carisma que te mueres. Un poco loco, también hay que decir. La locura siempre es interesante como, como persona loca, siempre es interesante de, de compartir. Venga, por pues, buenos recuerdos voy a dejar aquí, con la B. A nivel Dios, todavía no hay nada, ¿eh? pero en la B, análisis funcional. ¿eh? Para que veáis. Teoría del orden, la teoría de, de, de orden, es una rama de matemáticas que estudia varias clases de relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático. Asuntos sobre orden, recoger los artículos que existen en relación a esta teoría del orden. Relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático. Pues, entonces, lo siento, pero... Eh, sigo sin saber lo que es análisis numérico. Análisis numérico sí me gustaba, pero no mucho. Voy a dejar aquí con análisis, con análisis funcional. ¿eh? Análisis real. Pues análisis real es lo que se conoce como cálculo. Y el cálculo mmm, lo voy a dejar con el complejo, que ni FU ni FA. Ni FU ni FA. Cálculo. Cálculo en mayúsculas. Pues lo dejo con el paquete. Yo nunca he sido cálculo. O sea, análisis complejo, análisis real. Y cálculo ahí en el paquete de las C que ni FUS ni FAS. Cálculo de variaciones. Madre mía, cálculo de variaciones Lo siento, no sé lo que es Cálculo de variaciones, tasa de variación supongo Cálculo tensorial Esto, lo siento voy a dejar aquí, no me gustaba No me gustaba A ese matemático a ese matemático. Es que son un poco, un poco repetidas, ¿no? Muchas de estas A ese matemático Eso, sí, si de cálculo de riñón Pues el cálculo renal Ese, ese no, no le gusta a nadie al análisis matemático, te lo dejo ahí con el grupo de criptografía si me gustaba mucho. Ala. La teoría analítica de números y la criptografía. Economía. Mira, toma. Odio la economía, no me gusta nada, me aburre muchísimo la economía. Siempre bromeo con eh, la economía, es la ciencia que predice el pasado. Pues, toma ya, toma ya. Física y matemática, me gustaría aprenderlas. La verdad que a mí no me dieron física y matemáticas. La daba en, ecuación, en ecuaciones en derivadas parciales. Paco Valibrea me enseñaba siempre algunos ejemplos. Pero me gustaría aprenderla de verdad grande. ¿vale? De momento no hay ninguno nivel Dios. eh Ahí lo dejo. Teoría de grafos. Pues mira, yo he visto un poquito de teoría de grafos, pero me gusta. Me gusta entre mucho y bastante bastante. Bastante. Ve de bastante. Teoría de juegos. Teoría de juegos también aprendí poquito, pero me gusta. La teoría de juegos me gusta aquí. Incluso le pondría una C, no sé. No sé si una C... Venga, teoría de la probabilidad... Pues, la teoría de la probabilidad... Era un poco... Coñazo, ¿para qué os voy a engañar? Está bien, pero... Teoría electoral. Lo siento, no sé qué es. Teoría electoral. Contabilidad. Las odio. Aritmética computacional. Supongo que hablará de cálculo numérico, ¿no? Aritmética computacional. Cálculo numérico... Aritmética elemental La aritmética de toda la vida Igual que la aritmética esta, es que se repiten un poco, ¿no? Pues la aritmética elemental a mí siempre me ha gustado muchísimo Pero sin llegar a nivel Dios Aritmética modular Aritmética modular sí que, sí que es clave aquí ¿Sabéis que esto de 1 más 1 son 7? Pues es gracias a la aritmética modular Porque 7 módulo 5 es 2 Que es 1 más 1 Así que ahí lo tenemos Venga, seguimos ahí Aritmética Pues bueno, aritmética es que claro Me gusta porque es todo lo mismo Combinatoria Mira con la combinatoria Tengo una relación ahí como que sí Pero tampoco ni fun ni fa Me gusta pero tampoco me, me, me vuelve loco La geometría discreta Es bonita Pero sin pasarse Una C Como veis aquí Aquí se está haciendo una campana de Gauss perfecta eh Aquí nada Sube, sube, sube Y baja, baja, baja Teoría de la decisión No sé qué es como no sea eh, fiabilidad No sé Matemática discreta sí que está guay Matemática discreta Voy a dejar en la B Ahí está Análisis de datos Fundamental Fundamental Ahí arriba Análisis de datos Muy importante Bonita sin pasarse O sea discreta Sí señor la, la propia palabra lo dice Cuando es discreta Estadística descriptiva Eso es un poco Normal Normal Pero inferencia estadística Sí que la voy a poner arriba porque es muy importante saber de inferencia estadística. Yo siempre digo que la inferencia estadística es como cuando tú vas al médico de cabecera, que ese es el, el muestreo estadístico también. Voy a dejar aquí en, en una B. Tú vas al médico de cabecera y esa estadística descriptiva te mira, te mira y eh, te dice, bueno, pues tienes un porcentaje de cosas por ahí y tal. Pero el de inferencia paramétrica, el de, de inferencia paramétrica o no paramétrica, la inferencia estadística. Es el que te abre los datos, te infiere Y sabes Que te pasa con más precisión Porque es inferencia Es cuando hacemos test estadísticos ya podemos decir, decir siempre la palabra esa De eh, Al 95% de significación Podemos aceptar o rechazar Si sí, de momento no hay ningún A nivel Dios Líder uh, de los grandes números qué bonita es Vamos a dejar En una B Bonita de B B de bonita Estadística, otra vez, pues yo qué sé, si estadística en general la voy a dejar ahí como ni fu ni fa. Geometría algebraica, geometría algebraica, pues geometría algebraica, igual que después estará álgebra geométrica, entiendo. Ah, no, no, no está álgebra geométrica. Geometría algebraica me gustaba más que la geometría normal, porque le daba un sentido, le daba un, una, una expresión a todo lo que hacías en geometría, no solamente las, las propiedades, sino las expresiones, vale, que era un poco la forma de escribir la geometría. Geometría analítica. Me suena que ya estaba aquí, ¿no? Geometría analítica. Pues la voy a dejar al lado con otro color. Geometría aplicada. Lo voy a dejar aquí en enlaces. Las geometrías ya digo, siempre ha sido mi... Geometría diferencial me gustaba un poquito más. La voy a dejar en la B. La diferencial es la que trabaja el concepto también de geodésica, que a mí me gustaba mucho. Además tiene una profesora muy buena que se llama María Ángeles Cifre. Hernández Cifre. Teorías de dualidad. Como no sea esto de, de la cuántica, no tengo ni idea de lo que es eso. Matemática aplicada, pues mira. No me pongo nivel dios porque. Todavía no sé a qué me estoy esperando. A lo mejor después cambio, ¿eh? Pero. De momento lo voy a dejar ahí. Geometría otra vez. Ah, la geometría. La geometría, pues con la geometría. ¿Dónde está la geometría? Aquí, geometría, la geometría la aplicada. Ni full, ni fast Álgebra. Yo aquí. Estos son candidatos a ser alguno de Dios. Álgebra abstracta. Y lo voy a dejar aquí en la A Pero tiene toda la pinta de, de ponerla aquí ¿eh? La álgebra es la, la máxima Eso, Los dioses hablan de álgebra Totalmente Yo pienso que mmm, El álgebra es lo más dios que hay Álgebra elemental pues, Si es elemental Pues es chula, pero es elemental No es nivel dios O hay ecuaciones algebraicas sí. Eso es nivel dios Las ecuaciones algebraicas así Está modelado el mundo. La de la ecuaciones algebraicas. Eso es... Módulo Z. Esto era maravilloso. Geometría analítica. Esta ya repetida, ¿no? Geometría analítica. Aquí está. Te dejo al lado de otra geometría analítica de otro ¿No? Ya son tres. Uno, dos y tres. Cada vez más grande, como veis. La, la figura geométrica cambia. Pero no me engañan, ¿eh? Sigo, sigue siendo una C. Álgebra lineal me gustaba mucho, pero no llega a ser nivel dios álgebra lineal es esto de las matrices Sobre todo con matrices Trabajo con matrices Se trabaja mucho en álgebra lineal Venga, sistemas algebraicos computacionales Pues muy importante ahora mismo trabajar esa parte Ahí lo tenéis Yo lo he puesto en la A No llega a ser nivel dios Pero es muy importante Álgebra en mayúsculas En grande Pues aquí Voy a poner aquí nivel dios Los dioses de las matemáticas Espacios vectoriales, ahí eso es álgebra lineal, ahí lo tenéis. Pero álgebra, yo tenía un profesor que se llamaba José Ramón Caruncho, que se murió cuando estábamos pues, terminando, bueno, terminando el máster. Y era una persona muy especial. Hacía unos libros increíbles de problemas muy bien, muy didácticos y muy bien explicados. Teoría aditiva, aditiva. Supongo que sea es teoría de números, aditiva la voy a dejar ahí con la teoría de números aritmética modular, ya digo, esto es lo que hace el álgebra modular eh, ¿dónde la he dejado? aquí no también se llamaba, la aritmética modular también se conoce como aritmética del reloj porque es lo que hace el reloj que 12 más 1 es igual a 1 después de las 12, una hora después de las 12 la 1, pues esto es aritmética modular módulo 12 en ese caso por eso digo que 1 más 1 son 7 en aritmética modular de módulo 5 teoría de números algebraicos esta es más complicada. Yo, por lo menos, la, la di poquito. La voy a dejar ahí en, en la B. Porque no me gusta tanto. Teoría de números me, me gusta muchísimo. La teoría de números. La voy a dejar en de, de nivel 2. <coughs> aquí, aditiva de números. No la he puesto en nivel 2 porque aditiva me, me despista. Me despista. De hecho, la dejaría. Para, que no, para no despistar, la dejaría aquí abajo. No sé qué es aditiva. Igual que teoría aquí, analítica de números. Entiendo que es lo mismo que teoría de números. Pero al poner analítica, entiendo que no es una teoría con sus teoremas y estas cosas, ¿vale? Ecuaciones diferenciales. La física está diseñada por ecuaciones diferenciales, así que la voy a dejar, a dejar nivel 2. Porque el universo, todo lo que se mueve, todo. Cualquier cosa en movimiento, al final, se simula con ecuaciones diferenciales. En la pandemia, el modelo SIR son ecuaciones diferenciales, que es el modelo epidemiológico por, por excelencia. Investigación operativa, por trabajo ahora mismo en eso, no te voy a decir que mal, pero tampoco... Me, me flipa Me gusta Análisis de Fourier Pues no era muy fan No era muy fan Pero Tengo que reconocer que Es bonita Es bonita De narices Es bonito El análisis de Fourier Fourier a muerte Cálculo de variaciones Pues yo qué sé No sé lo que es eso Bueno, no sé tasa de variación Pero eso no es una teoría entera Programación matemática Muy importante Una a. Programación matemática Teorema de sistemas Ni idea de qué es eso de la información con Claude Shannon pues mira eso lo voy a poner nivel dios gracias a, a Claude Shannon y a la teoría de la información tenemos ahora lo que tenemos de internet codificado encriptado mmm, eso la tarjeta de crédito para arruinarnos tenemos todo eso gracias a la teoría de la información Diáctica de las matemáticas pues mira ni fun ni fa lo voy a dejar ahí como me gusta pero tampoco me apasiona <coughs> modelo matemático ¿qué os contar de modelo matemático cuando ese lenguaje, no, no me voy a poner nivel Dios Porque vivo en el mundo de la imperfección de los humanos O sea, me gusta mucho, pero no puede ser nivel Dios Porque es que es el mundo de los humanos No puede ser A ver, la teoría aditiva de números trata de Sobre la estructura aditiva de los enteros La conjuntura de, de Goldbach Es teoría aditiva de números, ostras Pero usted es lo mismo que teoría de números, ¿no? No entiendo la diferencia de teoría aditiva de números Lo he dejado aquí no entiendo la diferencia. Si, si es eso, yo lo, a Goldback lo pongo aquí, ¿eh? Ojito, ojito que lo pongo aquí en, en nivel Dios. Lógica matemática. Pues tengo que decir que la había muy interesante, pero a mí mmm, fue un... Eh. Voy a dejar en la C o en la B. En la C. De hecho, la voy a dejar abajo, en la D. Teoría de modelos. Teoría de modelos, teoría de modelos. Me gusta los modelos matemáticos, pero la teoría de modelos es un poco pesada. Un poco coñazo. La voy a dejar aquí en la D también. Tener conjuntos sí si me gustaba mucho. Tener conjuntos forever. Nivel ñe. Sí, nivel ñe overbooking. En la C hay muchas... Teoría de demostración. No sabía que había una teoría entera, pero tiene que ser chula. Yo no la he dado. Teoría de demostración. ¿Cómo se demuestra? Entiendo. Pues Por inducción. Inducción inversa. Por reducción al absurdo por frase lógica, yo qué sé. Teoría de la computabilidad, no sé lo que es. Teoría del orden, no sé lo que es. Teoría de grupos, teoría de grupos, sí. A mí me gustaba muchísimo. Teoría de grupos, teoría de conjunto, teoría de grupos, teoría de anillos, todo eso me encantaba. Galois, madre mía, Galois va arriba con las, con las ecuaciones diferenciales. <coughs> Digo, con las ecuaciones algebraicas aquí. Teoría de Galois. Que ahora hablaremos de Galois. Eso merece un vídeo entero algo, ¿eh? Curvas y superficies, pues lo voy a dejar con la geometría. Incluso lo voy a dejar aquí en el... Un poquito más, porque Curvas y Superficies hay una exposición que se llama Imaginary, que sí que me, me gusta bastante. Mecánica, yo no le he dado, así que lo voy a dejar aquí. ¿eh? Me gustaría aprenderlas. ASI Vectorial. Mm, es que no sé exactamente a lo que se refiere a ASI Vectorial. No sé. Así multivariante, este sí que lo considero muy importante Y más en estos tiempos lo voy a dejar en la A En la B, tampoco sin pasarse Procesos esta, estocásticos, también lo veo importante Teoría de colas Eso no he aprendido mucho Pero lo veo muy importante Ahora mismo, cualquier cosa que sea En una simulación En... ¿Quién llega antes en esta situación? Pues lo voy a poner aquí como Algo muy interesante por ejemplo, cuando construyes un edificio eh, Las salidas, las entradas Todo esto se estudia a través de la teoría de colas Incluso el tráfico se estudia con teoría de colas Minería de datos la veo súper importante Pero a mí me aburre un poquito Así que la voy a dejar en la B Como bonita Pero ahí, ahí se queda, ¿vale? Métodos numéricos También me gustaba Además tuve a Payares y Esquembre de Profesores Métodos numérico Y tengo buen recuerdo Lo voy a dejar en una B Buen recuerdo B de buen recuerdo Ah, oh, historia de matemáticas. Mira. Me, me ha gustado mucho más de ellas. Así que lo voy a dejar nivel Dios Porque la historia de matemáticas te pone el marco de lo que estás estudiando. Y te hace entrar en lo que estás estudiando. Te Logras con eso entender lo que lo que, lo que haces. ¿Por qué el teorema de tal? Gracias a la historia lo no entiendes. El por qué. No el qué, sino el por qué. Eso me gusta mucho. Topología algebraica, pues. Es muy loca y merece ser de las más altas No es nivel Dios, pero topología algebraica Pues esto que he dicho Que era la deformación de las figuras Darle un, una expresión, darle álgebra algebra A esto, es muy loco eh? Muy loco y muy chulo, muy, muy interesante Topología diferencial, la verdad que no, no sé Qué es, pero supongo que será una mezcla de geometría y topología, la voy a dejar ahí Me gusta aprenderlas Como el chiste, ¿no? del perro que se llama Mis tetas topología general o conjuntivista esa sí me gusta también, conjuntivista una B esta de aquí la voy a dejar en no sé qué son porque no, realmente no sé qué son Veis, te voy a el orden, la voy a dejar aquí calculo de variaciones de conjunto ahí, electoral si recomiendo algún libro de historia de las matemáticas cualquiera de Antonio Pérez Sanz cualquiera de ellos es buenísimo en historia de las matemáticas Y ya está Guardamos esto Y espero que os haya gustado Y que estéis de acuerdo O no Pero bueno Esto es una opinión Ya digo Esto es mi opinión Save and download Y Zasca, zasca Y ahora Haremos más vídeos Pero de momento Este era el juego Que, que, que se ha puesto tan de moda Y quería compartirlo Con las asignaturas De matemáticas Así que, por inducción, n más 1. Sigo aquí con lo de Twitch. ¿Dónde están? Aquí lo de Twitch. Podéis seguirme y esas cosas, ¿eh? Lo pongo en grande para que se quede claro. Podéis seguirme y esas cosas. n más 1.